¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Eh, video de hoy viernes, último video de esta semana y como siempre digo y lo repito eh, el propósito de estos videos es poder acercarle el coaching a la vida cotidiana a cada uno de ustedes a la tuya, a la de un conocido, un amigo, un familiar. El video de hoy es la continuación de lo que fue el lunes y el miércoles si recuerdo bien y estaba... vengo comentando sobre los valores y eh, los objetivos que nos planteamos los objetivos que te planteas, aquello que vos querés y lo que vos querés puede ser algo de hoy mismo algo muy cotidiano y muy sencillo y muy simple hasta lo más complejo y a largo plazo eh, el video anterior fue más enfocado a los, a los objetivos, a eso que vos te planteas, a eso que yo me planteo el día de mañana si quiero hacer algo y hoy particularmente va a estar eh, más enfocado a los valores ¿Sí? Digamos, en, el, en el primer video comentaba un poco de, ¿no? de esto de poder en la mejor de las posibilidades o en la posibilidad que vos tengas de alinear tus valores con los objetivos o con el objetivo que vos tengas o que te hayas planteado al corto plazo o a largo plazo. ¿sí? Puede ser algo, como te decía hace un ratito, puede ser algo que lo tengas pensado, planeado para hoy mismo o para durante esta semana o la próxima semana o algo que vos quieras hacer de acá a, no sé, tres meses, seis meses, un año, dos, tres años, cinco años y por qué no. Y, y esto es válido también. Entonces eso fue en el primer video, es cómo alinear un poco la importancia que tenía eh, alinear eh, los valores personales a los objetivos o a el, al objetivo en el segundo video fue un poco de eh, la importancia que tienen nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo incluso en relación a los objetivos, en relación a aquello que vos te estás planteando o que te vas a plantear para hacer o para lograr o para conseguir a futuro. Y en el video de hoy, como te decía hace un ratito, va a estar más concentrado en los valores. ¿Qué son los valores? Un poquito ya lo había comentado en el primer vídeo. Son esas, aquellas cosas importantes para vos o para mí. Todos tenemos valores ¿sí? y todos son válidos. Esto es algo que también quiero señalar. Eh, puede ser que en algunas cosas, incluso con la persona con la que vos vivas, o tus hijos, o tu pareja, o tu esposo, o compañeros de trabajo, si podés compartir valores. Y, y algunos no, no tienen por qué ser todos exactamente iguales. De hecho, no, por lo general no lo son. Esa es la, digamos, de hecho, hasta lo más, si se quiere, lo más lindo es que todos somos personas diferentes y. Gracias a eso la convivencia también se hace mucho más hasta divertida. Eh, ahora, centrándonos en los valores, centrándome en los valores, eh, son aquellas cosas importantes para vos o para mí. Esta, llamémosle lista de valores, eh, puede ser 1, 2, 3, 10, 20, no importa la cantidad, porque lo que importa es aquello que a vos te importa. O sea, no, no, no es necesario tener un montón de valores, ni tampoco está mal tener uno solo, lo que sí es importante es que eso sea realmente algo tuyo, algo personal, que no sea, que a veces se, se da, se confunde incluso, eh, por una necesidad de un otro, de otra persona, que vos lo ves como válido esa persona, incluso la tomás, la validás por, por su conocimiento, por lo que comenta, por lo que dice, por lo que piensa, por lo que ha compartido en tu vida con vos, y los valores de, esa, de esta persona incluso pueden eh, formar parte de los tuyos o influenciar sobre los tuyos. Que formen parte de los tuyos, de tus valores, sería estaría bien, digamos, sin que esté ni bien ni mal, pero sería, sería esperable. Ahora, que influencie sobre tus valores, ahí estaría bueno, Que y esto es una invitación, a que te pongas a pensar en hasta qué punto estos valores que vos tenés, que has elegido para tu vida, son verdaderamente tuyos, realmente te pertenecen, realmente son una elección personal. Es incluso vivir en coherencia con ellos, vivir alineado o alineada a estos valores. Otra, otro, otra cosa importante, otro tema si se quiere importante para los valores es, no son permanentemente los mismos, ¿sí? no toda tu vida la vas a vivir con los mismos valores puede ser que algunos sí sean como si se quiere como que estén mucho más tiempo acompañándote en tu vida pero esto no significa que van a ser permanentemente los mismos desde el momento no sé, en que conoces lo que es un valor o lo que te enseñan que es un valor normalmente uno en la infancia o en la juventud aprende de los valores a través de los padres o de las madres obviamente de los familiares que te enseñan un poco los valores que para ellos son importantes y ahí van como transmitiendo y van como formando un poco el concepto del valor y después vos en el transcurso o yo en el transcurso de nuestras vidas vamos eligiendo y vamos optando por unos o por otros y, y esto es válido, totalmente válido por eso te decía hace un ratito que tu lista de valores no tiene por qué ser igual a la mía o la de otra persona o la de la persona con la que vos vivís o la de tus padres o la de tu mamá, la de tu papá, la de tu familia, de tus hermanos Digamos, cada uno tiene su propia lista de valores y eso es importante y hay que validarlo tienes que validar tanto los tuyos y defender tus propios valores como también, y acá hay, hay un tema importante también es validar los valores de un otro es validar y respetar los tuyos y hacer respetar los tuyos y validar y respetar los de los otros porque tiene que, para mí y esto lo digo siempre es desde mi experiencia personal, como también mi experiencia como coach y como mentor en las conversaciones de coaching, cuando una persona, cliente o coachí le decimos nosotros, eh, nos contrata, me contrata para hacer una sesión, una conversación o un proceso de coaching, eh, yo también le había comentado esto, los valores normalmente siempre aparecen, y cuando digo siempre es casi en la totalidad de los casos, casi en la totalidad de las conversaciones, los valores están... Eh, a veces son como muy expuestos, o sea, son muy claros, el, eh, la persona lo dice, realmente declara sus valores, y hay veces están como escondidos, pero así todos forman parte de esa conversación, forman parte de la estructura eh, tanto mental como emocional de la persona, de cualquiera de nosotros, de la tuya y, y mía también. Por eso es importante respetarlos y hacerlos respetar. Eh, en el respeto también está la convivencia. Y en la convivencia están nuestros valores. Si yo valido tu personalidad, va a ser una convivencia mucho más grata. Si vos validas la personalidad y los valores de una, de una otra persona, también va a ser una convivencia mucho más grata. Mucho más eh, beneficiosa para las dos. Para vos y para la otra persona. Y como siempre digo, el coaching lo que trae a la vida de las personas es poder gestionar de la mejor manera posible, los cambios y, y las modificaciones que necesite la persona para poder lograr mayores niveles de bienestar, de alegría, de vitalidad, de estar conforme con la vida que tiene, o un poco más conforme, como mínimo, ¿no? con la vida que tenés, con la vida que tengo, con la vida que tenemos todos, y cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, el día de hoy es los valores y la importancia de los valores en nuestra vida, ...en tu vida, en mi vida, en la de todos y en la de todas... ...y acá también quiero traer un poco la emocionalidad... ...las emociones personales... ...tuyas, en este caso, o mías, si quieres, lo comento también... Eh, ...en nuestros valores... ...y vos a decir, Hugo, ya hablaste el video pasado también en las, sobre las emociones... ...en referencia o en relación, digamos, a los objetivos... ...y también son muy importantes en nuestros valores... ¿Por qué digo esto? También vuelvo a lo mismo, y perdón por si, si soy reiterativo, pero lo digo por experiencia personal y mi experiencia profesional como coach y como mentor. Cuando hay valores, o hay un valor en particular, por ejemplo, que yo le digo hacerte ruido, ¿no? es como que hay algo que te está molestando ese valor, hay algo que ya no es lo mismo que antes. El no ser lo mismo que antes, el que te cuestiones incluso el sostener ese valor, o el que te cuestiones, aunque sea por alguna razón en particular, o con algún objetivo en particular, o en algún momento de tu vida en particular también. ¿no? Digo, Si te estás como cuestionando ese valor, emocionalmente ya estás diferente. Eh, y cuando digo emocionalmente diferente, me refiero a que si antes estabas como muy conforme y muy cómodo, o muy cómoda con esa sensación o con ese valor, la incomodidad que te está generando ese valor tiene que ver con una, con una emoción, tiene que ver con, o incluso puede llegar a estar vinculado con un estado de ánimo, o como mínimo con una sensación. Y si esa sensación no es agradable para vos, o no es beneficiosa para vos, hay algo ahí que claramente te podría estar. Eh, si se quiere obstaculizando o molestando o interfiriendo con ese valor con lo cual y esto es una invitación a que lo cheques digamos que te pongas a pensar qué te está pasando con ese valor qué te está pasando con ese valor que hasta hace poquito lo tenías así como en, la, en, la, en el top ten de tu lista y ahora posiblemente ya no es tan válido o no es tan importante. Y eso también va variando en los años. Así como yo te decía hace un rato que los valores no son siempre los mismos, también incluso ahí puede llegar a haber hasta una escala de valores. ¿no? Hay uno más importante que otro y esto hace también que uno se centre más en sostener ese valor o en que la actividad que realice o el objetivo que uno te que vos te plantees esté incluido ese valor porque está en el top 10. Y o está como primero, segundo, tercero, digamos, tiene un puesto importante para vos, una posición importante ese valor para vos. Entonces, el video de hoy, este de, de hoy, como para cerrar el, el tema de los valores y los objetivos, es también tener en cuenta lo que sentís, la emoción que te pasa con ese valor en particular o con la lista de valores que tenés. Y si llegado el caso tenés que replantear esa lista tanto por el contenido, digamos, por, la, por los valores que tenés, como por la posición de esos valores, cuál es más importante que el otro, es súper válido y creo yo, y supongo yo que en algún momento creerás posiblemente lo mismo, está bueno tomarse un tiempito eh, y puede ser simplemente estar tranquila o tranquilo y ponerte a pensar en, ok, a ver, ¿qué hago con esta lista de valores? ¿Qué hago Digo lista de valores porque es como posiblemente una forma de, de ordenarlos y vos tenerlo un poco más en claro si no tenés una lista, está genial y simplemente lo sabes bueno y hay algo que te está molestando de esos valores, está bueno eh, que identifiques qué es lo que te está molestando de esos valores o de ese valor en particular y llegado el caso que sea necesario, cambiarlo, modificarlo, cambiarlo de posición o sacar ese valor y reemplazarlo con otro o no reemplazarlo con ninguno porque posiblemente en esta etapa de tu vida, o en este objetivo en particular, en esto que vos querés comenzar a modificar, o cambiar, o lograr, o conseguir, ese valor no te estaría sirviendo, ¿sí? Y esto es válido, es válido porque siempre y cuando esto te beneficia a vos, sin perjudicar a un otro, también convengamos que vivimos dentro de un sistema, ¿no? Digamos, de un, dentro de un contexto social, entonces si ese valor a vos, a vos no te beneficia, podés cambiarlo tranquilamente, puedes replantearlo tranquilamente. Y al mismo tiempo también invito a que, te, si se quiere, te pongas a pensar a, y a sentir sobre qué pasa con ese valor en relación a un otro o al contexto en el cual lo vas a, vas a desarrollar ese objetivo, vas a plantear ese objetivo, esa, eso que vos querés. Eh, y esto también es importante porque uno no, vos, yo no vivimos solos. En el mundo estamos en un contexto en el cual también los demás cuentas, como te decía hace un rato, viste que te decía esto de los valores, hay que respetarlos. Yo me tengo que respetar y hacer respetar mis valores y también respetar los de los otros. Bueno, eh, posiblemente ese valor que a vos en este momento, el tuyo personal, no te está sirviendo para este objetivo que te estás planteando, también tener en cuenta hasta qué punto influye o no en un otro. O en ese otro con el cual tenés planteado llevar a cabo o conseguir ese objetivo. Así bueno, resumiendo un poco, los valores, nuevamente, los valores y los objetivos. Entonces, respetar y hacer respetar, que pueden variar, que pueden modificarse, que puede variar incluso la posición, digamos, ¿no? esto de la importancia o del top ten dentro de tu ranking de valores. Y hasta qué punto es aplicable o no a este nuevo proyecto, a este... Nuevo objetivo que te planteas. Y también cómo impacta sobre los demás ese valor que vos tenés. Así que bueno, espero que este video te haya servido. Mi intención, como siempre en estos videos, es de tratar de acercarle el coaching a la vida de todos y de todas. Y que nuestra vida tenga mayores niveles de bienestar, de vitalidad, de alegría. Y por qué no hasta de placer por vivir la vida. ¿Sí? Y nos vemos la próxima semana. Chau chau. Hasta luego.